que entrar, me enseñan a nadar. Sí, sería genial. ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar. Como un barco lo harás bien, lo haces genial. ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar. Bajo el agua, agua, cuando subas podrás. Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh wow. Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo, bajo el, el agua estás ¡Felicidades! Uh -huh. Lo hiciste genial Gracias. <tose>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 Muñeca que está muy enferma. Llamó al doctor para que la atienda. Vino el doctor con sombrero y maleta. Con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza. Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré El viejo Mcdonald tenía una granja, ia ia oh Y en su granja tenía una vaca, ia ia oh Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, y oh. Y en su granja tenía un cerdo, y oh. Con su oinka aquí, con su oinka allá. Oinka aquí, oinka allá, oinka en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, y ahí Viejo Mcdonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo, ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes Viejo Mcdonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ahí oh. Y en su granja tenía una gallina, ia ahí oh. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ahí oh. El viejo Mcdonald tenía una granja, ia ia oh Y en su granja tenía un pato, ia ia oh Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja, ia ia oh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 ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 1, 2, 3? Ah, no Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo Sorbelo Masticar, masticar. Munch, munch, munch. Munch, munch, munch. Hay que molerlo bien. Hay que molerlo bien. Hay que tragar. Hay que tragar. <risa> Tus dedos no, mis dedos no. El té. ¡Está bien! ¡Así está bien! Bebe tu agua Bebo mi agua ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar ¿Lo hiciste bien? ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar, tus manos a lavar. Mis manos a lavar. Enjuaga tus dedos. con mis dedos. Ahora estás ¿Limpio? limpio. Ahora estoy limpio. ¡Wow! Hay tanto que recordar. <risa> <risa> <risa> Tres ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse. Uno de ellos dijo: "Les quiero sugerir una linda casa de paja construir". El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino paja usó. Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó. ¡Rap, rap!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 Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras <risa> Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras de lluvia. Oh no. Las ruedas del camión de lado silban, silban y silban, silban y silban. Las ruedas del camión de lado silban por todas Las ruedas del camión de helados Bajan por, por toda, toda la, la ciudad <risa> <risa> Todos emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helados Suena tingaling, tingaling La campana del camión de helados Suena por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores Los mejores Giran, giran y giran las ruedas del camión de la giran por toda la ciudad. <risa>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 Llores, papá te quiere y yo también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 Otro no, Tittle Tittle Dumpling, hijo John. Tittle Tittle Dumpling, hijo John. Con pantalones sucios se acostó. Se quitó un zapato y el otro no. Tittle Tittle Dumpling. John Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di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 ¿Qué, Dui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte. Lo busqué por todos lados. Alguien lo robó. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Polly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién?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 de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Tú y lo robó de la caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién?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 el pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! ¡Wow! ¡Sí! El tallo creció y el sol tocó. FIFA, Finelito, voy a escalar, quiero diversión. Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó. Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento era aterrador Cuando este lo miró quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan FI FA FU fum, ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump, FU FA fidelipim. Voy a comerte no intentes huir cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar. Pon huevos de oro, tonta gallina. No me digas que no hay más. A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló. Toca una melodía, le ordenó y al mundo entero sacudió. Fima. El trabajo de un gigante nunca termina. Viva Fidelito, ¿dónde está mi desayuno? Jum jum jum. El gigante se puso a dormir y entonces Jack urdió un plan. Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar. A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó. Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió. Fifa, fufa, de ese gigante Jack escapó. Fifa, dinelidon, la gallina y el arpa Jack liberó. Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar. Ahora el arpa sonreía y amaba cantar. ¡Solo escucha! ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr. Jack era muy famoso. ¡Todos querían hablar con él! FIFA a su madre salvo Fipa, finelito, pastel y leche para todos. ¡Jom, ¡Jum, jum, ¡Hora de cuento! Hagamos la historia de la Caperucita Roja. ¡Yo seré Caperucita Roja! ¿Y Bingo? ¡También puedes participar! Ok, ok. Papá puede ser el cazador. De acuerdo, papá. De acuerdo. Era una niña vestida de rojo. Oh, sí, señor. Con una hermosa capa en los hombros. Oh, sí, señor. A su abuela fue a visitar. No se sentía bien. Y su perro la siguió en su caminar. ¡Oh, no! Oh, y recuerda lo que te dije, ve directo a casa de la abuela y no vayas a hablar con extraños. ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó. ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar. ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó y a un lobo preguntó. ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no voy a hablar contigo. Seguiré mi camino. Bueno, está bien. No seré tan grosera. A mi pobre abuela visitaré. Oh sí, señor. Pero pronto. No se siente bien. Oh no, oh no. La niña dijo adiós y el lobo dijo. Sí. La verdad es que la seguiré. Oh no, oh no, oh no. <risa> Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! quién es! ¡Soy yo, abuela! ¡Oh! <risa> uh pasa, hijita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó. ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró. ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! Mm. ¿Por qué tus ojos grandes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 ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó. ¡Oh, sí, señor! Y dijo: ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ella agregó: ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Yo a mamá. Y el lobo se fue y nunca más regresó. ¡Bien!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 Mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, ¿puedo comer un? No, ¿puedo comer uno? No, puedo comer un no, puedo comer un. No, no, no, no. Mamá, ma, ma, chom, chom, chom, danos ya. Yum, yum.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 Moteadas, sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yum, yum Un asalto al agua Donde está fresco y limpio Ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos yum, yum. Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes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 Sentada en un tronco Come insectos deliciosos Yum, yum Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas, perebé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 y el ratón bajó hicoridicoridok, Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc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 Diversión, diversión, gritó. ¡Un lobo! Sin dudar. ¡Está aquí el muy primón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo rey. Y rey. Y rey. Y una vez más comenzaron a llegar. Y al no ver al lobo, el reclamo fue fatal. Por ninguna parte Las ovejas están bien No es justo, otra vez Fue una broma por diversión No es un delito, ¡qué buenos son! El niño se rió y <risas> pensó que era gracioso Que una vez más engañara a los vecinos <risas> Y un día cuidando su rebaño Su rebaño su rebaño vio un lobo real y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón!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 Perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí!